Pasa pollo, soy que estamos de vuelta con Ion y hoy os traigo Ion 6.2 por cortesía de un polluelo que me lo compartió por el Facebook. que vea si es su nombre lo mismo, porque lo tengo aquí en el móvil, donde... no me acuerdo. Eh, un servidor ruso que me ha compartido que si queréis saber cómo jugar en la 6.0 y probarlo, pues antes de que te me Forge o en América. O, bueno, para pues decirme, killer, quiero que me traiga, quiero que haga un vídeo de cómo poder jugar al servidor ruso de la 6.0. Y yo, pues, encantado de la vida, hago un tutorial rápido de cómo se hace. Estoy buscando al chavalete, ¿vale? Para decirle, vamos a ver... Ah, sí. Pues, gracias a Rodrigo López por pasarme el link, el enlace, para poder jugar a la 6.0 punto 2 en ruso, vale, he eh, usado ruso, trucha como de normal, vale, creo que trucha sí, si no puede matar, o sea un oficial. Y como podéis ver está todo en perfecto ruso, ruso torrico ahí de ese chachapiruni que todo el mundo sabe y que todo el mundo aprende en el colegio, cierre ruso. Bueno, vamos a grabar un vídeo de media hora, 40 minutos. Si queréis un directo jugando a la C.2, decírmelo y encantado hago un directo jugando. No voy a grabar ninguna guía. Hasta que no esté la C.2. En América no grabaré ninguna guía o jugaré con Carlina. Sin Carlismo, vamos a la de caña a ver qué tal. Y disfrutar de la buena bandas ahora que tiene el juego. No sé si se escucha bien, pero bueno. Vamos. tan ruso? No sé qué crearme, de no me creo. Hombre, son Weavers mola. Porque ya sabéis que son Weavers, bueno, aparte de curar y demás, pues tiene lo que tiene. Esto, como veis, sigue igual, ¿vale? Son Weavers, pues. El tío. Y la tía, no sé si quedan a puteles. ¿eh? De verdad que son Weavers de primera mola, porque ya se. Hace... Pupa. No, sí. Vamos a crear aputele en ruso. Vamos. Aputele. Esto va a ser rápido. Dice que si brinques de potronca, vamos, que está bien esto. Bueno. Vamos a coger una así que tengo menos. Vamos. Veis que ahí me he peinado nuevo, por el tema de la 6.2 y de la 6.0. Aquí vais. Que digo yo que se he peinado nuevo, vamos. No me suena a mí de que estuve de antes. Pero bueno, nosotros vamos a ir con nuestra putela de toda vida, señor. que tenemos aquí el peinado. Vamos a ser rápido, no quiero tampoco perder mucho tiempo. Vamos a ver. Ni no, ni no, ni no. Está el peinado de puteles ¿eh? Hombre, mira, para no perder mucho tiempo, vamos creando una cualquiera. Es que también así, eso yo, si que Si os podéis pensar, me pongo aquí a, a, a crear. Yo me y aparte que los peinados están aquí. Así que no me hagan mucho caso. Estoy, yo, estoy hecho por Los peinados están aquí. Eso es también otra. Voy hasta. Este la de... La de Frozen. Ahí. ese es por ahí... A ponerle... ponerle... Ahora la música, ¿eh? no sé si se escucha bien. Qué guapa otra canción que la he metido ahora, joder. Y a todo. Uy, cómo era el ojo. Aquí. De la piel, ahí está perfecto. Las piedras, sí, las Tiene mucho tiempo que no me acuerdo cómo era parte más de abajo Nada más Esto es Vale Más o menos Yo que sé Le ponemos el nombre lo Que sé eh, Lazuli Venga Aquí tenemos el servidor ruso tiene una especie de... Como de... No premio, sino una especie de... Mmm, premio por, por jugar todo el día. Mmm, luego puedo explicar cómo se consigue, yo no lo voy a usar. Vamos a jugar directamente. A ver qué tal la 6.2. Lo malo, que tan perfecto ruso. Ya está. Pero bueno, si podemos menos... Nos importa jugar los escenario y todo. Esto es igual, vamos. Si sí, igual. Ya no veis, pero vamos Estamos en... Poeta. Mira que pone poeta. Y empezamos aquí. Claro. Ahora aquí viene lo que viene. No sé si aquí empezamos. Porque el servidor te hace empezar aquí. O porque ellos lo han puesto. Es ¿Eh? el tema de aquí. Es el tema de jugar a un trucha. Dios. esto. Vale, todo que vino al nivel 10. Si no sigue igual. Esto es... Si brincas de potronca. otras ¡Oh, skills, De sueño... Vale, esto es... Las de parece que son como las que hay en... Eh... Ay, ay, ay. En la instancia de tal vez, se ha olvidado ya. La de la tipa de te joder. La que tanto odio repetir. Bueno, pues eso. Ya me entendí vosotros. Bueno, pues no me entendí porque no sé lo que estoy diciendo. Esto es la tontería en la que hay. ¿Veis? Bueno. la de Economía de Trials. Parece que son las de Economía de Trials. ¡Uf! ¡Wow! ¡Está tan puro ruso! Vamos a ver. Ay, Están puro ruso. No sé el señor por qué, la experiencia por uno, por dos, por cuatro. Oh, mío. y macho, y que, que da, da, da más rollo todo eh. Da ata más rollo. Ya está ahí. Voy a bajar un poquito el de volumen del juego. ¿Ve? Esto ya han cambiado. todo. Esto es la historia, ¿veis? La historia. Esta es la historia de Aion. Se di cuenta de están como documentando lo que pasó. Vamos, se di cuenta, la cual ya están cambiando. La cueva de Ion ya han cambiado todas. En la cueva de campaña así que como es normal pues tendremos que volver a grabar y pues, tenemos que volver a, a documentar si sí, encuentra la cual son muy sencillas la primera que la primera son cosas y cantar pero bueno Vamos a ver qué me dice que haya. No creo que se si me voy a... ¿Me daba algo? Ah, vale. ¿Por qué no? A ver. ¿Me da experiencia? ¡Hostia! ¡Me da experiencia los bichos! Ah, claro, para para la cueva. Matar ya digo. ¿eh? ¿De cuándo te dan esos eso experiencias? Para la cueva, para la cueva, para la cueva, para la cueva. Ale, esto es. Jorge Cantá uff una una muchachos y esto es por pues, es, pues, maná y esto es la otra moneda que hay, recordad que ahora en la 6.0, o no, a partir de 6.0 es como dos monedas, vale recordad el Será como alguna acuario de algo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Va a reformar el osito! Oh, ya está. Es eh, así. No me cuentes de historia, anda. Ahora mismo nivel 4, ¿eh? Lo que voy a hacer eh. es que me estoy dando cuenta de una cosa. Es eh, lo siguiente. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! <risa> ¡Esto era donde no matan a los bichos estos! ¡Esto ¿Cómo me sale! ¿Se ni no, no hay nadie por aquí? Dice... Si brinca de potronca. Oye, no hay radar. a que está, está abajo. Si sí, este, este es igual que el de... Todavía hoy. Es más tarde, no es... Mira... Mira... Mira... Esto como se me ha dicho, como mola, eh, para lo más... Mola, mola, mola. Y no puedo solo tradiver, ya, pues vaya, Ahora... ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Habla bien! ¡Pero si me dio aquí a Matavillo! esto era cura menos Capro pasana, yo Al final perdemos aquí ruso, eh. Capro pasana, oh, mira, oh, encima me me he tonto. propa sana vamos a dar la cabra esto para acá esto para acá y esto para acá vale vale esta de cargando, me acuerdo La propa sana. Al final me quedo con la con la eso, ¿eh? con la propa sana. Ya sabéis, si alguna vez no jugáis a un servidor ruso y os dicen algo, responderle la propa sana. Os salvará la vida. ¿No había que despertar otro más? ¿O le han puesto más para despertar aún? Lo de la propa sana. Ahí está el otro, va de raro. Si eso, son varios los que hay que despertar. Ahora hay que matar lañadores. Bueno, lobo. ¡Ale! ¡Toma por culo el lobo! Una flaut. Ahora dice que... ¡¿Qué lo que hay?! Ven, la prueba, fama, wey. Ahora bien, árbol, que estamos muy de la cabeza, tú. Voy a mandar esto, voy a mandar esto, esto. Tengo dos. Eso es lo mismo. Esto, esto. Ah, bueno. Vale. ¡Arbolito! La prueba pasada, wey. Bueno. Todo lo suyo día se ha matavichos. Para pegar experiencia. Ale. A ver tú. Aquí hay un botijo. Ahí mismo dijo porque te dejando un sendero de muerte mamada. No tengo activado lo, lo de la cuerda azul, pero el problema es que no sé cuál es. No sé cuál es lo de la, lo de la cuerda azul, pero vamos que por culo. Seguramente si lo miro en Ion NA eh, me dulce al mismo, pero no me voy a salir ahora a fuego para mirarlo. Cierra para hacer la menor primero de zona. Aquí vemos donde el agua se une. Ahí via. Me aburre. Bueno, vamos a reventar otro, ¿no? Oh, vaya! Ha durado menos que un cobor en la mina de Poeta. Anda, sí, aquí en sí está causando terror y furor. Y ahí tenemos a mi amigo Dios. dijo pero. pero. pero. pero dijo ¡Hala! Ah, ¡La propia sana! Lo mismo que han transformado y tiene un boot a que han comprado y están atacando a la patrocinada. A saber. Puede ser eso que hayan comprado algo. Para tener mejores condiciones. Y el tío va que se la pela. Que es aquí Mujer. oye oh, está, Wah! Mira han cambiado esto Han puesto ahí ¿Y tú ya de antes? Es para tres No, es para uno Ponte otra vez Hostia, qué fuerte ¿Para qué nivel? Voy a pasar ahí Uy Eso nuevo, ¿eh? ¿Jaramel? ¿Esto ya es jaramel? Porque vamos, parece la culeja caramel se ha muerto sin saberlo pepa dominic este, este este se llama dominic se llama dominic sabéis Vale. Level 8. Level 8. No me vas a meterlo dentro, seguro. Vamos. Seguro no. Segurísimo. Ah, eh, No falla. Anda guapo, a tu casa. yo sí, aquí no se ve nadie jugando. Pero bueno. A dentro! Esto es más ruso. Jaramel. ¡Uf! ¿Qué os he dicho? Es una especie de jaramel. Es jaramel, colega. Le han puesto jaramel ahora a Cerebel. Oye, pues bueno un huevo, eh, de verdad. Más que nada por el chute que me ha aquí uno de, de experiencia. Y sí, sí, os doy cuenta si ruso. Mi largo año jugando al servidor ruso del linaje, pues. Me ha otorgado esta capacidad. Cabrón, dice, cabrón te todo por el culo, cabrón. Soy buena necesaria, para pillar con y experiencia. Bueno, vea, pues si tengo ese jaramel... que si queréis un poquito que si queréis otro vídeo u otro directo decírmelo que lo hago para recordar que los directos los hago por Twitch vale ahí te vamos a dar un shooter torrico vale para tu casa copetón Mi mío, mío, Jaramel. ¿Quién me iba a decir que iba a ser Jaramel a nivel 8? ¿Ya saldrá por ahí algún listo? Claro, dijeron que en la 6.0 iban a poner Jaramel a este nivel, yo, ¿eh? Abajo mío. ¿Tú eres consciente del daño que voy a hacerte? Venga, para tu casa hombre, so, so, so tonto. Ya puedo comprarme el espacio sí, venga, vale. Bueno Si me te ponen esto para que lo haga más rápido. Qué bueno que soy. Nunca sabrán lo que les dio. Como este. Este tampoco va a verlo. A ver, a ver. ¿Esto qué es? No quiero comprar nada. Esta es la moneda esa. ¡Uf! Es lo que con 10 cubitos me dan este buff. Por lo que a ver cómo se hace el tema de los buffs. Vamos. Aquí me Forge. Aquí me Forge dirá, vamos a quitar el gold pack porque ya con esto nos vamos a forrar como unos tonto. Lo estoy viendo, ¿eh? Han cambiado esto, oh, la han cambiado, sí, la han cambiado, joder, han cambiado hasta, hasta Jaramel. Caramel dancing. Tú ya no baja no, cinta, mata. me pasa, fallo? ¡Uh! tenemos Durillo! Yo también. Bueno... Oye, pues mola esto que usen haramels como... Bueno, es la, la historia. Habla bien, Cacho Carne. Ah, igual que el lado de Janamez. Uy, usalo que vaya como va. Son tres. Vale, ya le he visto. Que sepa que me van a salir, ¿eh? Que sepa que eso me sigue. ¡Ale! abrí el cara sobaco, ¡Esto no es! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! Sí, aquí dice que me da aumento de algo. <tose> <tose> ah, para que me ayude. Bueno, pues ya está. Y esto da mierda. Te vamos dando dar en tu jaramel. Ahora vale, sí es párrafo. Vaya pedazo de joyita mandado, eh. Vamos bueno, para afuera, vamos a bajar a Mel y vamos a acabar el vídeo ya. Hola. ¿Y ahora creo que puedo hacerme el cambio de, de posición. Porque bueno, en cambio no, en cambio, en cambio no, eh. Pues, oh man, digamos que avanzar. Avanzar y llegar a ser Sunweaver. a ver, a ver, lo, lo han simplificado. La prueba pasada no Ahí veis que el árbol suelta como la gaña o la gaña eh, es Aquí hay más inglesa y gente que no es un ruso que ruso. Vamos corriendo, acabando esto. Priyanachi. Vamos. Y ha convertido en Son Weaver. Vamos a la fullie. y se mata, mata a todo, no to. ya viene papá feo. ¿Quién me ha tirado al suelo? Es pendejo! Miren el vídeo, chachi, que he quitado porque ya estamos a poco de verlo. Uf, no sé, no sé qué coger. El chichi praj este mismo. Venga, venga, venga, venga. venga. Os imagináis que ahora han metido una nueva procesión y no soy un Weaver, Soy, yo qué sé, son music o algo así. Os imagináis. Voy a Ahora vamos a Santum. Santorum. Santo Santorum. Sí, que si sí te ¡Santo Santum y la 6.2. Pues así. Y esta es la cueva de. Pásala Eva. La vamos a hacer ¿vale? Sí, esto luego lo veo, porque queda mucho. Esto curado, esto. Ahí. Bueno, y vamos a ver lo que me han dado. Que es otra, ¿eh? ¡LOL! Mira qué montura. El león de Narnia está cagando la pata abajo. Esto para la pet, para coger la pet. Uf, no me fui a todo, eh Esto es uno que hace otras transformaciones Ve está Si sí, esto no va a ser Y esto es equipación Eso lo he dicho yo Casi nada, ¿eh? Casi nada. Y no lo, lo, lo puedo abrir a 25. Casi nada, ¿eh? A la verdad, que ¿eh? pedazo de, de equipación... Para reventarlo. Escudo que dura cuatro minutos y un minuto para cargarse, vale. Mira, a mí no me habla el ruso. Bueno chicos, pues ya se nada más, ¿vale? vamos a dejar aquí. Eh, ya sabéis que si queréis un directo de Ion 6.2 rusa, eh, decídmelo y haré uno cuanto antes. O si queréis más vídeos de media hora, 40 minutos, os lo traigo. Si va a decir que ya a hacer, por un fuerte like y si queréis el vídeo de cómo jugar, decídmelo y un apaño. Soy quien me despido. Hasta la próxima. Adiós.